Cosas que te llenan de felicidad. Tener quíntuple saldo de Movistar es una de ellas. Mañana, quíntuple saldo desde 2 dólares para navegar, hablar y mensajear a todas las redes USA y Canadá. Movistar, compartida, la vida es más. están los partidos ganagol de la semana. Ahí está el Olimpia y el Motagua. Me parece que va a ser un partido bastante parejo. Para nada. Olimpia es el favorito, ¿eh? Además, con la artillería que tiene. No, papá. La línea de volantes de Motagua es muy fuerte y ahí está la clave del partido. ¿El que juega? Con un enganche y dos extremos bien abiertos, se queda con el clásico. Pero si creen que saben de fútbol, demuéstrenlo con Gana Gol. Ya está la comida. Ahora tu pasión tiene millones de recompensas. Ganagol, tu lotería de pronóstico deportivo. Loto te cambia la vida. Te molesta mucho el sol, ¿verdad? Ah, pero llega el verano y... El verano nos llega a todos. Que te llegue más con tus toallas de playa. Llévate una gratis por cada recarga de 10 dólares. Además recibes triple saldo. Movistar, compartida, la vida es más. Desde hace 45 años, trabajamos para ti, que sueñas con un mundo más súper. Para ti, que luchas por un día más súper. Para ti, que trabajas por un camino más súper. Para ti, que crees en un planeta más súper. Desde hace 45 años, trabajamos por el futuro. Por eso, te dedicamos nuestro 45 aniversario. Super Repuestos, donde compran los expertos. Compromiso es dar lo mejor de uno todos los días. Desde que sales de casa, sin importar el camino que escojas, el de los pies sobre la tierra o el que pone a volar los sueños. Prepararte por dentro y por fuera para llegar lejos y que produzcas más. El compromiso es lo que nos ha permitido ser la empresa más grande de Centroamérica. en cubrir todas tus necesidades de productos derivados del petróleo. Centroamérica es uno. Teléfono, casa... Después de ver un clásico en vivo, nada más te va a sorprender. Recarga 10 dólares, llévate un kit escolar y participas en la rifa de 6 paquetes para ir a ver el clásico. Movistar. Compartida. La vida es más. <coughs> Disculpe, joven. ¿Por dónde queda la barbería?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 Uy, ¿de dónde se sacó ese disfraz? Mejor le digo que le queda bien No, si le digo eso, fijo, se lo pone para mi cumpleaños Hablar con libertad, sí se puede Con los nuevos paquetigos, ahorra y habla libremente a todas las redes Actívalos todos los días marcando numeral 111 numeral Porque solo necesitas tu tigo para ahorrar y hablar siempre con todos Sonríe, tienes tigo Papá, mamá, he decidido que ya no quiero ser payaso ¡Ja, <risa> Papá, ¿en serio? No me gusta que la gente se ría de mí. Bueno, respeto tu decisión. Dame esa mano. Para que siempre elijas lo que quieras hacer, compra tu tarjeta ahorro de 50 centavos y elige entre hablar, mensajear o navegar. Movistar. Compartida. La vida es más. ¿Te da vergüenza que te vean en ropa interior, verdad? Ah, pero llega el verano y...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 Con una gran sazón. Doña Celia conquistó el mundo con su salsa. Prepara chompipollos desde los 18, muchas veces cuestionada, pero al final tiene a todos chupándose los dedos. Yo creo que lo trae en la sangre. Cuenta mi suegra que su primera palabra fue chompipollo. Esa receta la aprendió de mí. A mí me deberían de estar haciendo este documental. Doña Celia es una estrella de la Navidad. Así como Doña Celia, hay muchas personas que con su sabor visten de alegría la Navidad. Llega la Navidad y con ella sus protagonistas. Movistar, patrocinador oficial de tu Navidad, te trae gratis un chopipollo, unos patines o un suéter al recargar 15 dólares. Además, recibes triple saldo Movistar. Compartida la vida es más.